tutorial vamos a terminar ya nuestra nuestras placas donde va a ir sujetado nuestro molde ¿Sí? para eso vamos nos falta hacer unos bujes donde van a deslizar estos pernos y posteriormente vamos a diseñar el, eh, la placa donde va a ir nuestro molde bien vamos a crear un buje vamos a crear nuevo copiamos nuestra ruta donde va a ir guardado este archivo sí. lo colocamos aquí y lo renombramos como buje en mayúsculas bronce buje bronce vamos a aceptar bien a crear un sketch y vamos a hacerlo rápido Listo. este lo vamos a dimensionar sin las expresiones para hacer el tutorial no tan largo aquí vamos a ponerle de una pulgada una pulgada entre dos bien aquí vamos a poner de tres cuartos de un octavo y aquí le damos de tres octavos. finalizamos el sketch hacemos un revol una revolución este especificamos el vector y especificamos el punto vamos aquí me hizo falta el diámetro del orificio, sí, que esta lo vamos a vincular con el perno, vamos a fórmula, borramos esta dimensión y usamos esta herramienta nos vamos a perno. Diámetro de guía es la B. Entre 2. No, así lo dejamos. Sí, entre 2. Aceptar. Finalizamos. Creamos unos charlancitos, y aceptamos bien este es que lo vamos a colocar en el layer número 10 y estos en el layer número 2 apagamos el layer 10 cambiamos el color de nuestro sólido Y creamos nuestro conjunto de referencia de sólido. Listo. Guardamos y lo vamos a colocar en nuestro ensamble. Vamos a ensamble, vamos a agregar componente. Y lo seleccionamos. nuevo aquí. Y otro aquí. Muy bien. Ahora vamos a girarlo. Unos 90 grados. Y le aplicamos las restricciones. ¿Sí? Listo. Bien, entonces nos vamos aquí a esta placa, este diámetro, vamos a eliminarlo, porque vamos a crear una, ¿cómo se llama? Una de estas, <coughs> se me fue, se me fue. Vamos a crear un, una subtracción por medio de, eh, de un linkeo de esta pieza. Bien, vamos aquí a nuestra pieza. Vamos a hacer una copia de este, de este buje. Vamos a traer la geometría. Vamos a traer la geometría esta es la copia, este va a ser extraer, la referencia extraer y este va a ser el sólido sí. vamos a trabajar dentro del archivo, más bien para que no nos estorbe esta imagen sí. esta va a ser la referencia extraer vamos a cambiarla de color a un color rojo. ¿Sí? Eliminamos los chaflanes. Y le decimos aquí que esta cara la crezca media pulgada más y esta también, media pulgada más ¿Sí? ahora los diámetros vamos a Este diámetro 25 milésimas y este lo vamos a reducir menos punto cero una milésima para que entre a presión, ¿Sí? vamos al conjunto de referencias lo ponemos como extraer esta pieza. Sí, ya tenemos nuestro conjunto de referencias de sólido y de para la extracción en la placa. Vamos a guardar este y cerramos el archivo para trabajar dentro de nuestro ensamble. abrimos nuestro, nuestra pieza lo ponemos como referencia extraer ¿Sí? entonces nos vamos dentro de nuestra placa Esta, este agujero lo apagamos Usamos nuestra herramienta de geometría. Selección por cuerpo. Esta y esta pieza. ¿sí? Apagamos nuestro buje del ensamble para trabajar únicamente con estas dos que ya están aquí. Vamos a subtraer. Sustraer en este cuerpo estas dos piezas. Aquí nomás agarró uno. También esta pieza. Bien, aquí me hizo falta en el sólido del buje. Eliminar el orificio para que me deje bien la... me falta encender. Este. Listo. ¿Sí? Bien. Ahora, el siguiente paso va a ser crear una placa donde vamos a hacer los tornillos los barreros para los tornillos que se diseñaron en el tutorial pasado, para la sujeción de la placa que va a ir en esta parte y la sujeción de la otra placa que va en la placa superior. Bien, eso lo veremos en otro tutorial. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Nos vemos.